y para eso está la gente de Valerza. Diego, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Nicolás. Hola, Nancy. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, sí. muy bien. La idea es que hoy expliquemos cómo hacer para comprar un Bitcoin paso a paso. Este, pero primero tenemos que entender que el Bitcoin es un activo financiero extremadamente volátil. Uh -huh. Entonces, es extremadamente peligroso. Entonces, este, primero tenemos que tener en cuenta eso. No vamos a, a destinar todo nuestro capital al Bitcoin porque sería este, muy riesgoso el tema de, de perder. Ahí tiene mucha volatilidad. Entonces tenemos que estar dispuestos a perder mucho, como también existe la posibilidad de ganar mucho. Entonces, este, primero el tema de lo que vamos a decidir invertir en Bitcoin. Este, lo recomendable siempre es un poco de la cartera, ¿sí? 2, 3, 5% de la cartera, es muy poco lo que hay que invertir cuando los activos son muy volátiles, en este caso. Pero bueno, decidido a invertir, a nosotros nos han preguntado, ¿cómo hacemos para comprar un Bitcoin? Entonces la idea es decir, bueno, vamos a decir el paso a paso para comprar Bitcoin para que sea, se entienda cómo es, este, no es muy complejo, pero tiene sus, sus cositas. ¿no? Bien. Entonces, tenemos que pensar que el Bitcoin es una moneda digital. Entonces, si vos querés comprar una moneda, un dólar, normalmente, ¿a dónde vas? Sacando la cueva, ¿no? <ríe> tenés que ir a la casa de cambio, ¿sí? Y en sí. el caso del Bitcoin pasa lo mismo, tenés que ir a la casa de cambio. La casa de cambio se, se llama exchange. ¿sí? Entonces, tenés que ir a una exchange a comprar el Bitcoin. Uh -huh. Hay un montón de casas de cambio eh, en, en el mercado, hay muchas casas de cambio. Yo voy a, voy a hablar de una en particular, pero tenés... Vitex, tenés Poundbinds, este, tenés este, un montón de casas de cambio eh, para, para poder entrar. Y hay una que yo voy a hablar que se llama Satoshi Tan, uh -huh. que es Argentina. Entonces vos podés entrar a la página satoshi tan.com.ar, entrar y crear tu cuenta. Ponés un correo electrónico y ponés una clave. Uh -huh. Te llega un mail a tu, a tu correo electrónico. Lo validas la cuenta y en ese momento ya tenés la cuenta en la exchange, en la casa de cambio. Entonces, ahora el paso siguiente para comprar un Bitcoin es transferir fondo a la casa de cambio para que con esa plata compre el Bitcoin. Entonces, ahora tenés que hacer la transferencia desde tu cuenta bancaria a la cuenta de la exchange, de la casa de cambio, Satoshi en este caso. Podría ser bitex podría ser otras casa de cambio, Ripio también hay, hay un montón de casas de cambio. Bueno, Diego, entonces, pero todas más o menos se basan en lo cuenta, mismo. Sí, todo lo mismo. La cuenta te van, a, te van a pedir validación. Primero el correo y después te van a pedir la validación de la persona. Entonces, siempre, casi todas te piden dos pasos: que es sacar foto del documento, prendidorso y sacarte una selfie. Uh -huh. Eso básicamente es, te lo van a pedir. La idea es en, en cualquier exchange. Entonces, vos ahí abriste la cuenta. Ahora vos tenés que transferir fondos de tu caja de ahorro de tu banco, o a la cuenta del exchange. Lo puede hacer por mercado pago, por transferencia bancaria, o también lo podría hacer por rapid pago, pase pago fácil, donde te imprime un ticket, te imprime el ticket vas a agarrar pago, depositar si te acredita entre las 24 y 48 horas en las exchanges, esa plata. ¿no? Es como transferir. Y acá tenemos que tener en cuenta un primer punto. Hay comisiones, por todo lado hay comisiones. Ajá. Pero ahí tenemos una comisión Sí, sí, comisiones muy picantes, comisiones del 1 y del 5 o 7%. Entonces, ya ahí vamos hay un tema. Y con cualquier moneda, acuérdate que en este caso, igual que el dólar, tenés puntas compradores y vendedores. Vos, cuando comprás el Bitcoin, comprás a una punta vendedora y cuando la vendés a una punta compradora. O sea, tenés esto como el mismo que el dólar. Y al igual que el dólar, yo te puedo decir cuánto vale el dólar hoy. Y el dólar va a tener tipo comprador, tipo vendedor, en distintas. Entidad financieras o Nacional Macro de Galicia, a todos los bancos ahí tienen una cotización diferente. Y acá pasa lo mismo. Las casas de cambio van a tener cotizaciones diferentes. Van a tener precios diferentes y comisiones diferentes. Entonces hay que tener en cuenta eso para tener en cuenta para cuando vas a comprar el bien. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que hiciste fue transferir la plata de tu caja hasta la exchange. ¿Sí? Bien. No, no, no compré nada todavía. ¿O ya Pero me no van a cobrar ya. alguna comisión solamente por transferir claro. la plata? Ya te la han cobrado. Vos transferiste 10.0 se te acredita 98 por necesitar. Bien. Entonces, con, con los 98.000 pesos vas a comprar el Bitcoin tipo comprador. Tipo, perdón, tipo vendedor, porque el que te vende las casas cambia. Entonces vos compras el Bitcoin. Lo que te alcanza con lo que se te acreditó. Cuando vos hiciste eso, ten en cuenta que la criptomoneda se creó en la billetera de la exchange. Es decir, es como ir a la casa de cambio. Como lo que ocurre es que vos te la llevas en tu billetera a los dólares. Entonces acá, como no puedes hacer eso, tenés que crearte una billetera, una wallet, se llama. Ajá. Y hay distintas formas de crear wallet, que son básicamente online, o programas, o te bajas en el teléfono un programa, o lo puedes hacer en línea o este, web, la, la wallet. ¿no? Entonces, vos te abrís en una, una billetera virtual, en línea, o, por ejemplo blockchain, y te transferís los, la criptomoneda de la casa de cambio a esta wallet, o te la bajas en el teléfono, y ¿no? entonces la transferís en tu teléfono. Siempre existe el riesgo de que te hackeen, normalmente se han hackeado he, he, las exchange no las billeteras entonces uh -huh. lo que normalmente se, se hace es transferir las bitcoin a una billetera obviamente que si perdió el teléfono perdiste tu billetera perdiste el bitcoin no no si sí, tienes si sí, ha sí, sí, sí, pasado mucho entonces hay que hay medidas de seguridad para tratar de recuperar y no perder tiene todas estas cosas eh, de, de necesidad de resguardar, porque el Bitcoin no es Diego compró el Bitcoin, es este código de billetera compró Bitcoin. Claro. Y vos tenés dos códigos. Un código abierto, que es el número de la billetera, el QR claro. de la billetera, y un código privado, que es tu código de transferencia, igual que la que nos que que cuenta acá, tenemos una CBU y un código para transferir. Acá tenés una billetera con un código y un código privado para transferir. El código privado, si vos a tener en blockchain lo tenés en, en, en forma eh, en la red, y si vos lo tenés en programa lo tenés en el teléfono, si lo perdiste y bueno, perdiste el manejo Bien. Diego, bueno, son varios pasos, ¿no?, los que tenemos que ir uh -huh. siguiendo no a estar atentos sí. también, pero uh -huh. vos nos decías, bueno, también existen las medidas de seguridad, por supuesto, para poder eh, controlarlo un poco más y tener eh, mayor eh, confiabilidad, ¿no?, a la hora de invertir. Valerza, ¿nos puede asesorar en este tema? Absolutamente. Así que nosotros, la idea es que hoy le decimos cómo se pueden hacer, si tenemos alguna duda, nos llaman, nos consultan, existen otras formas más simplificadas con algunas ventajas para hacer inversiones en Bitcoin, este, siempre teniendo en cuenta esto de la volatilidad. ¿no? Entonces, uh -huh. pueden consultar, hay muchísimas opciones. Pero bueno, básicamente queríamos dar los pasos a exchange, a transferir, a abrirte la billetera y ahí puedes empezar a comprar Bitcoin, ¿no? Este, pero estamos para, para el asesoramiento, así que cualquier consulta nos pueden hacer gratuita, mandan uh -huh. correo a InfoRoba, Valercia, Punto o nos vienen, a, nos vienen a ver acá a las oficinas. Ahí está. Eh, digo, yo cuando digo compro un Bitcoin, en realidad no estoy comprando uno completo, creo que vale, valía 2 millones, si no me equivoco, el Bitcoin completo eh, hasta hace, creo que en enero, febrero bueno, fue que, que había chequeado, no sé cuándo estará ahora, 8 millones. ¿Ocho millones? 8 millones Ahí está. ¿Cuál es el mínimo sí. para comprar un, una porcioncita del Bitcoin? ¿Hay un mínimo? Normalmente no. no son 100 dólares. Por ahí lo que las exchanges tienen limitaciones. Uh -huh. Pero el Bitcoin tiene 6 dígitos desde el 0, 6 dígitos, 0,000. Existe límite de transferencia. Si no puedes transferir dinero de 5 dólares, 10 dólares, que era el mínimo que se está operando. Pero tampoco es viable por los costos que tiene. Porque te vos compras, transferías a la exchange y te cobran comisiones. Comprás y te cobran comisiones. Transferías la billetera y te cobran comisiones. Claro, y después volvés. Es eh. de comisiones por todos lados Y tener las puntas compradores y vendedoras. Por eso tenés muchas comisiones y mucha volatilidad. Uh -huh. Entonces, guarda. Ahí, tenés que estar dispuesto a perder. Posiblemente ganes mucho. El, el rendimiento del Bitcoin en de los últimos meses ha sido extraordinario. Uh -huh. 100%, 150% en dólares. Entonces es una tasa eh, increíble y existe expectativa de que va a seguir creciendo. No es seguro, no es seguro. Es expectativa, okay. hay muchos interesados, entonces muchos interés en juego. Y, este, y tiene otra cosa: que el Bitcoin no cotiza en bolsa, sino cotiza constantemente el sábado y el domingo. No, no tiene alguien que recula el Bitcoin, no está, está descentralizado y si no hay forma de poner stop loss, que se llama, que es poner un. Si, si cae, lo vendo rápido, ¿no? No existe eso. Claro. Así que. Bueno, es una, es una cuestión de espera, de, de, de paciencia, digamos, y de también estar muy atento y, y poder hacer las maniobras eh, en el momento justo, ¿no, Diego? Uh -huh. Sí, o sea, hay mucho hay mucha gente que está apostando lo que sea una forma de, de conservar valores valor. O sea, la idea es que esto tiene mucha volatilidad, pero en un momento se estabilice y empieza a usarse como una moneda internacional independiente de los gobiernos centrales depende de un banco independientemente sí. de eso uh -huh. entonces esa este, este es la intención igual tiene algunas tiene limitaciones ¿no? Tiene, no tiene un valor intrínseco adentro tiene otras cosas que lo hacen más hace riesgoso, pero como cualquier valor fiduciario depende de la oferta de demanda y de las expectativas que tenga el mercado entonces la expectativa hoy es que siga sí creciendo ¿no? y ha crecido enormemente, pasó de valer 8 mil dólares a valer 50 mil dólares claro. y la expectativa que puede llegar a valer 100 mil dólares o más. Exacto. Entonces, si se puede llegar a publicar, todo el mundo quiere entrar en eso, claro. pero uno tiene que saber que es absolutamente riesgoso uh -huh. esta inversión. Pero bueno, nada, hay gente que quiere hacerlo. Si tiene la posibilidad, por poner una fichita. Y también tienen el acompañamiento de Valerza, que uh -huh. ya es una empresa de confianza, por supuesto, para todos los jujeños, para recibir el asesoramiento necesario. Diego, te agradecemos y te gracias. esperamos la próxima semana. No, gracias. gracias, Diego. Nos bueno, la semana que viene y saludos. Chao, Diego. Eh, no tenés ocho